Bien, pues muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí otra vez eh, para reflexionar juntos ahora con este tema que, que tenemos el día de hoy sobre la utopía, la comuna como esperanza real de futuro, como modo de vida, de igualdad y de justicia. Y para comenzar quisiera eh, traer... A recuerdo esta idea de Eduardo Galeano, que preguntaba, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar, para saber hacia dónde, para iniciar la marcha. La utopía, además, es condición humana, porque, seamos conscientes o no, siempre, todos y cada uno de nosotros encarnamos una utopía. Hay siempre sueños que están dentro de nosotros, que nos hacen levantarnos cada mañana y que nos hacen definir nuestra vida cada día. Si La utopía está detrás de todos los modelos políticos, de todos los sistemas económicos, detrás de todas las familias, detrás del trabajo que llevamos a cabo cada día. Está detrás de cada uno de nosotros que nos levantamos en la mañana y tenemos un sentido de vida. O sea, la utopía nos atraviesa. Es eh, parte como de eso que llamábamos el otro día, de esa fuerza, de ese espíritu que nos sostiene. Y justamente es, eh, es algo que no se ve con los ojos, pero que podemos ver todos los días con los efectos que produce. Y entonces tenemos que ir tomando conciencia de cuál es ese contenido de la utopía de la comuna. Qué es lo que, eh, lo que tiene por dentro para tomar conciencia en cuanto a las acciones que tenemos que llevar a cabo para poder producirla y llevarla a la realidad. Tenemos también la modernidad que hablábamos ayer, este proyecto civilizatorio en el cual vivimos, que más que tener utopía, tiene una distopía. Y decimos distopía porque, aunque es también, tiene un contenido como un horizonte de, de construcción, de futuro y de realidad, es autocontradictorio. O sea, porque en el cumplimiento de su sueño va también la destrucción de la humanidad y de la vida. Porque es una utopía que no tiene sustento. Y esa es la diferencia, lo que tenemos que, que ir tomando conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos, cada uno de nosotros, en contradicción y también las acciones que llevamos a cabo. Es decir, por una parte, por ejemplo, nos podemos plantear un desarrollo, un desarrollo infinito, el desarrollo de la modernidad, que es como un siempre agregar ¿no? eh, más comodidades, más tecnología. Y la pregunta es, ¿hacia dónde? O sea, el desarrollo como tal es vacío en sí mismo. Y cuando nosotros empezamos a mirarlo por dentro en cuanto a lo que produce, podemos ver que, bueno, un desarrollo infinito conlleva la contradicción por dentro de su imposibilidad. Porque tenemos una, un planeta Tierra finito, tenemos recursos, infin, tenemos recursos finitos. Entonces, el desarrollo que tenemos que pensar no puede ser en términos infinitos. Tenemos que plantearnos entonces nuevos conceptos que no sean cuantitativos, porque el problema de un desarrollo infinito es un desarrollo cuantitativo, como cuando pensamos, por ejemplo, en un infinito matemático. El infinito matemático solo se puede pensar como posibilidad, no se puede pensar en acto. O sea, a ver, díganme un número infinito. No es imposible decir un número infinito. Lo que podemos ir pensando, lo, lo, lo racionalmente pensable, es que voy colocando un número más, un número más, un número más y decimos y así al infinito. Pero ese infinito, es un infinito cuantitativo, matemático, es una proyección racional, decimos lógicamente pensable, pero empíricamente imposible. Y la modernidad se juega en ese tipo de cálculos de lo lógicamente pensable y lo empíricamente imposible. Nosotros tenemos que ir pensando nuestra utopía desde un nuevo infinito, que es un infinito cualitativo. Porque no nos sirve tener un desarrollo infinito de comodidades infinitas que nos lleven al punto de pensar en la satisfacción de una necesidad y que acontezca su satisfacción en acto. Como cuando todo se interconecta, yo creo, así ha de ser pues, la vida del 1% de la humanidad que llega a su casa y piensa que se prenda la luz y se prende, ¿no? que se haga la comida y se hace, o sea, está inmediatez de la satisfacción de la necesidad que hacia allá es como hacia donde lo están pensando pero fíjense entre menos movimiento del sujeto más necesitamos mover condiciones pero también más pasivos nos volvemos entonces por eso que la utopía de la modernidad la distopía viene con con contradicciones que al final vienen a la supresión de la vida. Porque pensar un infinito cualitativo nos lleva a pensar, por ejemplo, en lo que necesitamos de la vida. Un infinito cualitativo sería, por ejemplo, la dignidad. La dignidad es un concepto infinito, porque no se puede medir. Y sin embargo, nos da justamente eh, ese, esa, esa comprensión de lo absoluto que raya con lo sagrado. Esa dignidad que encarnamos cada uno de nosotros, que deberíamos de encarnar cada uno de nosotros, que está en la comunidad, que está en la vida. A esos infinitos son los a los que tenemos que aspirar. Entonces, eh, si pensamos en el tipo de vida que produce la modernidad, que es un tipo de vida que nos lanza al vivir mejor, un vivir mejor que siempre se puede mejorar al infinito, depende de quién lo, de quién lo piense, nosotros tenemos que anteponerle este otro concepto que ha nacido del seno de los pueblos originarios y que nos dice lo que necesitamos es vivir Bien, y el bien es también un concepto cualitativo, no cuantitativo, porque el vivir bien tiene satisfacción, yo puedo tener una comida y quedar satisfecha, la vida tiene su límite y esa necesidad puede ser colmada en la comunidad. Y ese es el tipo de vida y ese es el tipo de utopía que necesitamos pensar y producir. Por eso no es nada más, digamos, la utopía algo que nos venga a, a plantear un referente que no vamos a alcanzar, sino más bien es un referente del cual tenemos una experiencia concreta. El comer juntos... El vivir juntos, el estar en paz, el tener salud. Esos son referentes de esa utopía que estamos buscando construir. Y les quiero leer una cita que, que a mí me gusta mucho y que es de Dussel. Y dice así, no se lucha para reformar la sociedad política, para tener un sistema económico más justo, para poder tener medios, para que la gente coma, tenga educación y se desarrolle. ¿Pero para qué todo esto? Al fin, para estar juntos. Y para vivir la felicidad de estar juntos, bien comidos, bien desarrollados, felices. El estar juntos es el bien supremo de todo lo que se está buscando. ¿Cómo se llama eso? La fiesta. La fiesta es el fin de la historia, pero la fiesta de la alegría en la justicia, como el pleno cumplimiento de todas las necesidades humanas. Todas. En América Latina sabemos lo que es la fiesta, porque es algo a lo que nos encomendamos con mucha energía, de manera que cuando queremos nosotros pensar un referente de utopía, no es algo que está más allá de los cielos o más allá de este tiempo, sino que es algo que sabemos nosotros vivir y disfrutar cotidianamente. Es ese estado de plenitud y de satisfacción al cual, estamos, eh, al cual nos debemos en el trabajo cotidiano para producir esos momentos. Pero hay algo muy importante, que es, ¿cuáles son las condiciones de la fiesta? Las condiciones de la fiesta, y ayer, justamente en la, el, en la visita que hicimos al maesal Realmente fue muy lindo escucharlos, escuchar a los comuneros hablando sobre las actividades y, y el trabajo que hacen, porque yo justo estaba pensando este tema y se hablaba sobre el excedente. El excedente es la condición de posibilidad de la fiesta. Y ahora, ¿qué pasa con el excedente el día de hoy? ¿Qué pasa con el excedente en el sistema de producción capitalista? El excedente es fruto del trabajo. Es decir, todo valor, nos dice Marx, es fruto del trabajo. Y el ser humano tiene esta necesidad de trabajar para transformar los medios que encuentra en la naturaleza y consumirlos de manera humana. Porque no consumimos nada más de manera directa. Es decir, todo lo que consumimos... Y todo lo que hacemos, lo hacemos de manera humana. Y esto quiere decir de manera digna. Hay un, hay un sentido de dignidad en lo que hacemos. Lo hacemos con cultura. Y por eso no nos alimentamos directamente. Si hay una persona, y siempre pongo este ejemplo porque es muy dramático, pero si una persona me dice, tengo hambre... Y yo agarro un plato de comida y se lo tiro al piso. esa Digamos, la comida en el piso no ha perdido sus nutrientes. ¿no? Y sigue teniendo vitaminas, minerales y proteínas. Bueno, puede ser que ya tenga algunas bacterias, pero digamos que hemos limpiado bien el piso. Y que yo diga, no, ni te preocupes porque está bien limpio el piso. Pero esa comida en el piso... Degrada a la persona. Es decir, no satisface la necesidad del comer. Porque no comemos solo vitaminas, minerales y proteínas. Comemos dignidad. Y ese es el elemento espiritual que no puede faltar y es lo propiamente humano. De manera que... Eh, esa necesidad de trabajar para transformar lo que encontramos en la naturaleza de manera directa tiene que ver con un recoger para comer con cultura y con dignidad. Para comer juntos, por ejemplo. Para hacer de ese momento un, un, un momento especial del compartir. ¿Y ahora qué pasa? En la vida moderna todo eso... Eh, comienza eh, una travesía en un proceso acelerador y de pronto se hace demasiado énfasis en las vitaminas, minerales y proteínas, porque justamente lo digno del estar juntos, que es parte de lo que nos alimentamos, ya no hay. Es la comida rápida, ¿no? O sea, ve... Come rápido porque el capital te necesita produciendo. No hay tiempo para compartir, no, no hay tiempo. O sea, tienes media hora para comer y después al capital. Entonces, el trabajo, que es un, eh, que es un medio a través del cual también el ser humano se desarrolla, porque no es solamente que producimos eh, para reproducir la vida sino que al mismo tiempo en ese proceso de producción también reproducimos un modo de vida y reproducimos también nuestra humanidad. Es decir, yo pongo mi trabajo, mi fuerza de trabajo, y mi fuerza de trabajo incluye también eh, una elaboración, una elaboración de ideas, de conocimiento. Y todo eso yo lo pongo en mi trabajo. Y elaboro algún producto. Entonces, ese producto que tengo enfrente contiene vida. Contiene vida humana, contiene un contenido que es lo que soy yo. Pero al mismo tiempo, en ese proceso productivo, yo también me reproduzco. Es decir, aprendo cosas. Aprendo a poner mi vida en un objeto. Aprendo a transformar una idea en una realidad, aprendo a desarrollar habilidades nuevas. Es decir, no es simplemente un movimiento manual mecánico, pero hacia allá nos está llevando la producción capitalista. ¿Por qué? Porque nos dice: no necesito que pienses, necesito que aprietes este botón, que muevas esta palanca y limitándonos en nuestra capacidad de ejercer el trabajo no solamente se quita la oportunidad de, eh, de apropiarse del producto de realmente producir sino que también se nos quita la posibilidad de reproducirnos como seres humanos de reproducir habilidades de desarrollarnos, de crecer entonces el modo de producción capitalista no solamente que nos succiona en el sentido de que trabajamos una jornada laboral, esto es parte fundamental de lo que descubre Marx, del regalo que le brinda Marx a la clase obrera, de decir, bueno, la pregunta es ¿por qué hay pobres? ¿y por qué hay pobres y por qué la pobreza va creciendo y la riqueza va creciendo también. O sea, ¿de dónde vienen los nuevos ricos y de dónde vienen los nuevos pobres? Entonces, en el desarrollo, en el análisis que va haciendo, de cómo funciona el modo de producción capitalista, él descubre, bueno, el ser humano se pone a trabajar la jornada laboral y trabaja una jornada, digamos, ocho horas. Durante esas ocho horas produce un producto y en esas ocho horas, digamos, está ahí concentrado su vida, su tiempo de vida que ha puesto en ese, tra en ese trabajo. Eso va al mercado y se vende por una determinada cantidad. Y esa cantidad... Si él es el dueño de, la, de, los, de los medios de producción, pues recibe el dinero íntegramente. Ha puesto toda su vida ahí, ocho horas de trabajo y recibe 80 pesos. En el modo de producción capitalista, ya no es el, el, el dueño de los medios de producción, sino que se los prestan, ¿no? se los donan para que pueda trabajar. Y entonces va al mercado y en lugar de recibir todo lo que ha producido, recibe solo una parte. O sea, no recibe todo lo que él ha puesto, sino que recibe, en lugar de 80, recibe, digamos, 50. Y el resto, los 30, se los queda el capitalista. Esa es la ganancia. Pero, Dice Marx, hay un milagro que sucede en el, en el circuito de la producción. Y es que yo pongo al principio una cierta cantidad y recibo al final más de lo que he puesto. ¿De dónde sale eso? O sea, ¿cómo es que cómo es que yo inyecto hay una cantidad y al final del proceso me llega más? Dice, claro, porque no le has pagado a la persona o sea, al trabajador, todo lo que ha producido, le has pagado solo una parte. Es decir, lo que llamamos el excedente, se le quita al trabajador y va a las manos del capitalista. Cuando esto se hace de manera sistemática, que el cero, eh, al trabajador se le va quitando ese excedente, comienza un proceso de deshumanización. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el excedente? El excedente sirve para dejarnos de, dejar de concebirnos como mera fuerza de trabajo. El excedente nos da ese espacio para poder desarrollar lo propiamente humano. Porque no nos alimentamos de vitaminas, minerales y proteínas, decía el filósofo Juan José Bautista. Nos alimentamos de humanidad. Y ese poder sentarnos y ese poder disfrutar del excedente, de desarrollar cultura, del tener tiempo para que no es ocio del hacer nada, sino es el compartir, el inventar. La ciencia se hace también en ese tiempo de disfrute del excedente. El poder tener la paciencia y, la, y, y el tiempo necesario para pensar. El ser humano puede producir más de lo que consume, decía Marx. Es decir, produce sistemáticamente un excedente. Y ese excedente es lo más esencial de la producción, porque es lo que nos da ese espacio de desarrollo de humanidad. Ese es lo que nos da la capacidad de hacer la fiesta en comunidad. Si me van quitando sistemáticamente ese excedente, comienzo un proceso de deshumanización, de falta de tiempo, de la sobrevivencia, de la prisa cotidiana, del no tener capacidad de poder vivir. Ese es el trabajar para vivir o vivir para trabajar. Y bueno, en el capitalismo se vive para trabajar. Pero el trabajo no es un fin en sí mismo. El trabajo es un medio y es un medio para la vida y para la vida plena el trabajo en el modo de producción capitalista justamente suprime la posibilidad de la construcción de la utopía. Entonces, cuando hablamos de una vida plena, cuando hablamos de construir una nueva realidad, un nuevo modo de producción, tenemos que ir pensando no solamente en cambiar de actores, como, como bien decía el doctor Grossfogel, porque en, distintos, eh, en distintas experiencias se pensó que cambiando de actores se solucionaba el problema. Es decir, si, si, si los dueños de los medios de producción ya no eran los capitalistas, sino que ahora era el proletariado, se iba a a eh, arreglar el problema. Parecía que era nada más una cuestión de poner a unos para quitarlos y poner a otros. Pero, ¿qué pasa? Dentro del de modo de producción capitalista, dentro de este sistema, hay también modelos y utopías que están detrás. El modo de producción capitalista tiene como, como ideal de ser humano al burgués. Es el burgués que puede comprar, que puede consumir, que es exitoso. Ese es el ideal que está detrás y por el cual, digamos, se levantan cada mañana eh, quienes están buscando construir ese ideal de vida. Pero en este modo de producción, y que decíamos que, que se corresponde con el proyecto de la modernidad, hablábamos ayer sobre este ser humano, el ser humano individual, egoísta, moderno, que entra en, en contacto con las otras personas en una guerra de, de, de lucha de todos contra todos, porque cada uno busca su propio interés. Si nosotros vamos a ver el contenido, el referente real de ese individuo, es el burgués. O sea, el proyecto de la modernidad tiene como ideal de ser humano el ser burgués. Pero el ser burgués no solamente se encarna en el burgués concreto, se encarna en toda la sociedad. Y este es aquí el punto, porque el obrero puede ser obrero y tener una conciencia burguesa, que esto es lo que pasa de hecho. Y por eso apenas tengo un poquito más de recursos, imito el modo de vida de la burguesía. Y lo peor, me comporto del mismo modo que la burguesía. Entonces, el ser burgués no es una cuestión de cuánto dinero tengo en la bolsa. Yo puedo ser un pobre y tener conciencia burguesa. Por eso la importancia de la revolución cultural, de transformación de la subjetividad que estamos encarnando. Y por eso está la, la importancia de este tema, cuál es la utopía que estamos encarnando desde la comuna. Porque tenemos que llegar al punto de criticar el modo como efectivamente nos comportamos en el día a día. Tenemos que criticar qué utopía estamos encarnando cada uno de nosotros. Y para esto hay muchos ejemplos. Digamos, uno de los más cercanos es el que eh, tuvimos con Brasil cuando Lula se dedicó durante 10 años a sacar de la pobreza, de una pobreza además extrema, a gran parte de la población brasileña. Y de pronto, de ser pobres, empezamos a tener pequeña clase media, clase media acomodada. ¿Y qué pasó? Al pasar de los años, esa gente que era pobre, uno podría decir, digamos, el proletariado, el proletariado brasileño, votó a la derecha. ¿Por qué votó a la derecha? O sea, ¿por qué votó contra el proyecto que lo sacó de la pobreza? Porque votó como clase burguesa y se identificó con los ideales del proyecto de la derecha que encarnaba efectivamente eso, y se sintió cómodo en ese lugar y dijo, bueno, yo también tengo intereses que cuidar y este proyecto tan popular, ahora que ya no soy pueblo, pues ya no me convence tanto. Y entonces me veo en mi condición de clase social y voto a fin a ello. Entonces, el tema de la utopía... No es un tema, digamos, ahí como lejano, de a ver qué bonito, qué estamos construyendo. No, la utopía se encarna, la utopía la podemos ver día a día en las acciones que llevamos a cabo. Entonces tenemos que ser capaces de ir viendo cuál es la utopía que está detrás de las acciones que se llevan a cabo en comuna, cuáles son las acciones también que yo llevo a cabo en mi vida singular. Porque las utopías tienen efectos. Entonces, no es un cambio de actores, sino que necesitamos un cambio de utopía. Necesitamos producir un ser humano nuevo y ese ser humano nuevo no va a ser el obrero con conciencia obrera. Tenemos que pasar de la conciencia obrera a la conciencia comunal. Porque efectivamente el obrero se proponía, como decía el doctor Grossfogel, una dictadura del proletariado. Pero si lo vemos en serio, una dictadura del proletariado sigue siendo un proyecto de dominación. Y nosotros queremos salir de la dominación. No es que desde las comunas vayamos a producir un nuevo, un nuevo proyecto de dominación. No, estamos pensando la construcción de otra cosa. Una construcción colectiva, más bien en donde podamos dejar atrás toda dominación. Digamos, esa es la utopía, eso es lo que se quiere construir. Y bueno, hay que decirlo también, eh, va a ser necesario hacer una hacer una crítica de esta historia que nos ha bien descrito el doctor Grossfogel sobre los intentos de construir el socialismo aquí y en la tierra. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender de eso y el comandante Eterno ha hecho mucho énfasis en hacer una investigación análisis serio. ¿Qué es lo que ha pasado en estas otras experiencias? Porque necesitamos evaluar y necesitamos aprender, porque aprendiendo de la historia, pues nos vamos a evitar repetir muchos errores. Entonces, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y que es algo que eh, nos alertó este economista, que su apellido parece muy europeo, pero es muy latinoamericano, por digamos por opción de vida, se llama Franz Hinkelammer. Él nació en Alemania, pero vive en Costa Rica y ha vivido toda su vida en América Latina. Y él decía que el modo de producción capitalista, y escuchen bien, y el modo de producción socialista del siglo XX son proyectos de la modernidad. Esto es muy fuerte. Porque ayer hablábamos de la necesidad de salir del proyecto civilizatorio de la modernidad. O sea, necesitamos, está en crisis ese proyecto, necesitamos avanzar hacia la construcción de otra cosa. Y lo que él nos está diciendo es que el capitalismo y el socialismo del siglo XX, los dos han sido proyectos de dominación. Uf. Esto está muy fuerte. Entonces, el proyecto del socialismo del siglo XXI tiene que ser otra cosa. ¿Y de dónde, de dónde vemos que efectivamente los dos son proyectos de dominación o los dos responden a la modernidad? Y dice, ¿por qué el capitalismo se proponía la dominación del ser humano y de la naturaleza? Es el capitalismo. Y el socialismo del siglo XX se encargó de dominar a la naturaleza. No tenía una visión de dominar al ser humano, pero sí a la naturaleza. O sea, el socialismo del siglo XX partió de la idea de que la naturaleza es objeto. Que es el mismo presupuesto de la modernidad. La naturaleza es objeto. Y por eso se la puede vender, comprar, hacer lo que sea. Entonces tenemos que cambiar el paradigma muy de fondo. Si nosotros queremos construir algo nuevo, y eso es lo que veíamos el día de ayer, la humanización del ser humano pasa necesariamente por concebir a la naturaleza como sujeto. Y esto es algo que también nos alertó el filósofo Juan José Bautista. Si nosotros consideramos a la naturaleza sujeto y más aún madre, automáticamente eso nos, nos detona una política de hermanos. Si todos tenemos la misma madre, entre todos somos hermanos. Y si la naturaleza la tenemos debajo de los pies es porque es fundamento. El fundamento es la madre. Y tenemos que contemplarla en, toda, en todo nuestro trabajo. De manera que la transformación va a ser bien profunda y bien dolorosa. Porque nos va a implicar cuestionar muchas cosas. Nos va a implicar, por ejemplo, dejar de hablar en términos de necesitamos madera para producir. A necesitamos madre naturaleza para poder producir. Y esto implica un cambio de paradigma, porque no es la madera, son los árboles. Y además los árboles tienen vida y los árboles donan vida para la vida. Y ese es el sentido de la comuna. Cada uno de nosotros tenemos que irnos comprendiendo en ese donar para la vida. Cada uno de nosotros somos donadores de vida en la comuna. Entonces, fíjense cómo de pronto seguimos atrapados en el paradigma de la modernidad cuando repetimos ciertos esquemas en donde se nos escapa. ¿Por qué? Porque hemos, hemos nacido, hemos crecido dentro de la modernidad y se nos ha enseñado que estamos en un mundo lleno de objetos. Pero entonces tenemos que ir buscando transformar esa mirada. ¿Y ahora cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde se empieza? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo empiezo yo? No solamente, digamos, en palabras, a decir, sí, la naturaleza es madre, sino realmente a sentirla vibrar dentro de mí. O sea, a que esa nueva realidad se haga patente en mi vida. En los pueblos originarios que nunca abandonaron, esa comprensión para ellos es eh, pan de cada día. Pero para nosotros, que hemos nacido en la modernidad, ¿cómo de pronto podemos hacer ese pasaje? Es un pasaje fuerte, duro. Pero es un pasaje al cual podemos ir transitando si nosotros, como decíamos ayer, vamos no afuera, porque no se trata como de ver las comunidades afuera y decir, ah, mira, mira cómo lo hacen ellos. no Y ahora yo también voy a hacer el ritual de, ¿de qué? ¿Cómo es? ¿No? no se trata como de copiar, sino se trata como de internalizar, de que tratemos de encontrar esa verdad en nosotros. Porque además es una verdad objetiva. No es una cuestión cultural que tengamos que inventar. La cultura se produce en el modo de vida. Entonces, tenemos que producir una cultura y esa sí va a ser una cultura nueva. La comuna está llamada a producir una cultura nueva. Y una cultura nueva que nos permita relacionarnos con eso que somos. Porque ayer decíamos, la naturaleza no está frente a nosotros. Está en nosotros, somos naturaleza, pero no, no nos comprendemos así. Decíamos, la vida es una desde hace 3.500 millones de años. Y somos nosotros, la naturaleza, la vida, consciente, autoconsciente, responsable, autorresponsable por la vida. Eso, o sea, tenemos que llegar al punto de convertirnos en esa racionalidad de la vida. Y ahora esa racionalidad no está lejos, está más cerca de lo que creemos. Y aquí, bueno, yo hago sobre todo un mensaje a, a las mujeres que a las mujeres comuneras que estamos aquí. porque realmente ellas van a ser la gran bisagra de esta transformación. En nosotras las mujeres que concebimos la vida al interior de nuestras corporalidades, que tenemos, que vivimos el tener un corazón ajeno adentro de nosotros, que de pronto el corazón te late afuera, que sientes como esa proximidad que sientes esa fuerza, que tu vida tiene sentido porque es una vida en donación, que no nos importa desvelarnos, levantarnos, que tenemos una fuerza infinita, una fuerza más allá de nosotros mismos, porque esa fuerza nos la da la vida. Yo me sorprendo, se digo, pero ¿de dónde me viene tanta energía? Y la vida nos da una energía extra para poder efectivamente sostener, somos en gran en gran parte sostén. Y hemos sido sostén no solamente ahora, hemos sido sostén siempre. Porque el varón puede faltar, pero si la mujer falta, el niño se muere. Bueno, hay varones que saben hacer también su trabajo. Y esa es la cultura que tenemos que crear y que tenemos que seguir desarrollando. Pero en gran parte, o sea, este trabajo nos ha tocado. Y nos ha tocado y hemos sabido responder a él. Entonces, tenemos que contactarnos con esa subjetividad de servicio. Que, a la cual estamos como mucha más acostumbradas. Porque es un llamado constante ¿no? a dar la vida, a dar la teta, a dar el tiempo, a dar el abrazo y además a sostener el día con día. Entonces, eso lo tenemos que hacer cultura. No se trata como de construir nuevos matriarcados, sino más bien de poner esa racionalidad de la vida que nosotras está de manera mucho más cercana y de hacer la cultura. Y de empezar a transformar esas cosas de la vida cotidiana que entorpecen el desarrollo de la vida. Entonces, poco a poco vamos a ir encontrando el camino. Por eso, más que seguir un modelo, estamos llamados a crearlo. Y parte de esa descolonización significa tomarnos en serio, tomarnos en serio el trabajo de la comuna, porque no hay modelo histórico que nos vaya a resolver la cosa. O sea, tenemos que más bien tomarnos nosotros y construir un modelo. Ahora sí que inventamos o erramos. Y esto nos va a implicar también vernos a nosotros mismos con nuestra propia mirada, porque si algo hemos perdido en América Latina es eso. En general nos vemos con la mirada de la modernidad, nos vemos con la mirada del blanco y cuando nos vemos y vemos nuestra tez morena, nos parece fea. Si nos parece fea, porque no nos vemos a nosotros mismos con nuestra mirada. Tenemos que recuperarla. Tenemos que ver y encontrar esa belleza en nosotros. Y tenemos que encontrar también la realidad pertinente para eso que somos. Y por eso siempre eh, la copia que se ha hecho en las colonias, las copias políticas, las copias de instituciones, las copias constitucionales, las co siempre han salido mal porque podemos ver lo que está haciendo el otro para aprender, para aprender experiencias, pero una cosa es aprender experiencias y otra cosa es imitar nosotros estamos llamados a crear lo que es pertinente para nosotros desde las necesidades nuestras Y, y entonces el trabajar el tema de las comunas no nos implica realmente, como, como luego se dice, volver al pasado, ¿no? porque en general la modernidad que está en un tren, en un tren imparable, nos dice que la comunidad es, un, es una institución que ha quedado superada y que ahora lo que tenemos es la sociedad moderna. Eso es lo de hoy. Y cuando uno habla de comunidad, entonces le dicen a uno, pero tú quieres volver al pasado. Y primero, habría que decir que los pueblos originarios que mantienen sus comunidades no son pasado. Son presente. Son siglo XXI. Y además son presente probado históricamente. Porque justo han permanecido en el tiempo. Fíjense, en náhuatl es muy hermoso el concepto de verdad. Lo verdadero es lo que tiene raíz. Lo que tiene raíz es lo que permanece en el tiempo. O sea, la verdad se tiene que probar y comprobar en el tiempo. Y las comunidades, desde el inicio de la humanidad, han estado presentes entre nosotros, diezmadas, con problemas, pero siguen ahí. Son un referente vivo, presente, que ha acompañado a la humanidad hasta hoy. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene raíz. La comunidad es verdadera. Hay algo muy bonito que, que me han hecho pensar cuando, cuando estaban presentando eh, los compañeros comuneros y comuneras, y hubo una compañera que dijo los mejores productos son en comuna. Me, me encantó su reflexión. Porque fíjense, cuando ahora nosotros vemos el etiquetado de los alimentos, Podemos, ahí nos dice cuántas vitaminas, proteínas, minerales, porque estamos muy preocupados de nutrirnos bien. Y, y ahora ya eso ya no nos basta, ¿no? Porque de pronto tomamos conciencia que uno puede tener vitaminas, minerales, proteínas sintéticas, ¿no? Entonces, ya solamente tener ese etiquetado ya no nos basta, porque hemos tomado conciencia que hay una alimentación artificial, y hay vitaminas artificiales. Entonces, ahora necesitamos que diga orgánicos. Lo cual es como muy curioso porque entonces hay comida que es inorgánica. O sea, una cosa absurda que nos estemos alimentando de cosas inorgánicas. Pero bueno, entonces ahora nos fijamos de que los alimentos sean orgánicos. Pero hay algo sobre lo que ha puesto, el, el ha, ha señal, señalado esta compañera, y que me parece súper importante. Tendríamos que tener un etiquetado que diga que los productos son producidos en justicia y en comunidad. Porque eso también es alimento. Nos podemos alimentar de injusticia de cosificación, de esclavización, y eso también pasa a ser contenido nuestro. Tenemos que cuidar qué es lo que entra en nuestra boca. Porque ese proceso de comer significa agarrar lo que está afuera y pasarlo al interior de lo que somos. Y alimentarnos de comuna va a ser... Fundamental en este proceso, porque para producir la revolución, vamos a tener que producir nuestro sistema de producción comunal. Este sistema de, co de producción comunal va a ser la condición de posibilidad de la producción de la revolución bolivariana. Entonces, hay que, vamos, vamos avanzando y vamos madurando en la conciencia. Es si decir, nos vamos alimentando y tenemos que ser cada vez más cuidadosos de qué se alimenta la revolución bolivariana. ¿Se alimenta de alimento que viene del capitalismo norteamericano? Eso en lo que deviene es en actitudes, en aspiraciones del capitalismo norteamericano. Es decir, esto que hablamos de la utopía, de que la utopía se encarna, la utopía también está contenida en los productos. Y reflejan una utopía. Yo agarro un, digamos, una mercancía capitalista y tiene un contenido. Tiene una utopía detrás. Entonces yo aspiro a tener, no sé... Una mercancía, pero no, no, tengo que tener la mercancía de la marca, porque si no, no me satisface del todo. ¿Por qué? Porque hay ahí un ideal del que yo me alimento. Porque esa mercancía me da a mí un estatus, me da a mí un tipo de proyección. Y les quiero leer una, una cita... Eh, de, del filósofo Juan José Bautista y este, esta cita es en el marco que saben que la, el proceso de cambio en Bolivia tuvo, tuvo muchos momentos y tuvo también momentos de grandes de grandes decepciones y de grandes derrotas y yo recuerdo que, que Juan José decía que durante las guerras, la guerra del agua o la guerra del gas, ahorita no recuerdo en específico, hubo un momento que la gente se reunió y que dijeron, no, tenemos que organizarnos, tenemos que salir a la lucha, y la gente salió y fueron masacrados. Y volvieron a reunirse ¿no? la, la gente que, que sobrevivió y a tratar de organizarse y a ver qué podían hacer. Y entonces los yatiris de la comunidad dijeron, en el, en el análisis y en el balance del trabajo, de la lucha y de la organización, dijeron, hubo una cosa que nos faltó, compañeros. Y es que no le pedimos permiso a la madre. No le pedimos permiso a la pachamama. No le consultamos si teníamos que salir a la lucha o no. Salimos. Entonces, no vamos a hacer lo mismo. Entonces, vinieron ¿no? los amautas de la comunidad e hicieron una consulta. Consultaron a la Pachamama. Le preguntaron, le dijeron, y ahí dijeron, no, pues, digamos, salieron ahí cosas de que tenían que hacer, unas, ir por un lado, ir por el otro, total salieron a la lucha y ganaron. Y decía Juan José, esto fue una lección de vida para el pueblo boliviano. Porque la lucha que tenemos que dar hoy en día y la lucha que está dando la revolución bolivariana, que es una lucha por la vida, porque decimos, no es una lucha nada más de Venezuela. Lo que se está planteando, lo que se está jugando aquí, es el nacimiento de un nuevo proyecto civilizatorio de la humanidad. Es poner a la vida al centro. Entonces tenemos que consultar. Tenemos que llevarnos, ahora sí que a la madre tierra, a la lucha. Hay que contemplarla, hay que consultarla y hay que pedirle que nos acompañe. ¿Y dónde lo vamos a pedir? Le vamos a pedir en los ancestros. Y ustedes saben de lo que hablo. Porque Hugo Chávez acompaña esta revolución bolivariana y con él hay un ejército de ancestros que van a salir a acompañar, pero tenemos que pedirles que acompañen. Y eso va a ser la condición de posibilidad de la victoria de esta revolución. Dice esta cita, cuando nos relacionamos con la madre tierra, no podemos dejar de preguntarle, de consultarle o hablarle de lo, que, de lo que con ella queremos o podemos hacer en comunidad. No basta con cuidarla como cuando se cuida un objeto precioso, sino que también hay que respetarla como se respeta a la humanidad como sujeto. Esto han hecho y hacen siempre nuestros pueblos originarios y esto es perfectamente racional, acorde con una racionalidad en la cual la naturaleza no solo es fuente de vida, sino que es también sujeto de vida. Entonces, pensemos cuando vayamos a producir en las comunas, que no solamente tenemos una acumulación de medios para la producción, que tenemos maíz, que tenemos madera, sino que es la madre que se está donando. Y pidiendo permiso, y consultando, y solicitando, y con respeto, empecemos a, a cambiar, a transformar la cultura de la producción para que esa cultura vaya siendo cada vez más de reproducción de vida. Y eso nos va a llevar a hacer una crítica también. Una crítica y una producción de la cultura. Porque, bueno, y, y decían aquí, un, un compañero, una compañera decía eh, sobre el modo como se celebra la Navidad aquí, que Hugo Chávez no quería que se usaran arbolitos de Navidad. Eso decía la compañera. Y si no, nacimientos. Nacimientos porque evocaban al espíritu del nacimiento de Jesús. Que además es un gran crítico del ego, un gran crítico de, eh, del imperialismo. Es un gran político y un referente del cual tenemos mucho que aprender. Entonces, esta reinterpretación, por ejemplo, de los símbolos, tenemos que hacerla muy consciente en nuestras comunas. Vamos a seguir poniendo el arbolito de Navidad nevado, en pleno trópico caribeño. O vamos a poner ¿no? a, a un Jesús tropical y caribeño, como debe de ser. Es decir, eso significa tomarnos en serio. Hubo un, hubieron muchos pintores, ¿saben qué? Eh, de pueblos originarios que eran utilizados porque eran muy capaces y muy diestros para poder pintar las iglesias, ¿no? En todo nuestro continente pasó eso. Y hubieron muchos de ellos que cuando pintaban a Jesucristo... Pintaban un indio. Decía, porque cuando yo conozco esa historia, yo sé que somos nosotros los crucificados ahí. Tenemos que reinterpretar esa cultura, hacerla propia, hacerla nuestra, y que todos los símbolos que tengamos nos hablen de nosotros. Nos permitan aprender y reinterpretarnos. Eso es también una pedagógica que hay que desarrollar y que servirá muchísimo para poder mantener el legado en las nuevas generaciones. Y bueno, pues, eh, para terminar, quisiera contarles una anécdota, una anécdota muy interesante. Hace, en el 2000, 2011, eh, Tuve la oportunidad de hacer unas entrevistas a grandes marxistas alemanes y cuando le hice la pregunta a uno de estos marxistas que era es uno de los, de los referentes de la última escuela de Frankfurt, digamos Marx fue como el gran referente de la, del pensamiento crítico y de la teoría crítica y de ahí salió toda una escuela que fue primera generación, segunda generación, tercera generación, entonces, esta era como de la cuarta generación. Y la pregunta que yo le hacía era si él veía un más allá del capitalismo. Y fue muy interesante lo que él me respondió. Porque me dijo, yo no veo un más allá del capitalismo. Pero yo sé que tú sí. Y me dijo, y yo no veo porque yo soy europeo. Y en Europa hemos destruido todas las relaciones comunitarias y solidarias. Y sin eso no se puede pensar nada. Ni se puede construir nada nuevo. En vez en América Latina tienen todavía relaciones comunitarias y solidarias. Tienen experiencia de utopía. Por eso... Son ustedes los que van a poder producir lo nuevo y nosotros vamos a ir detrás. Aquí en Europa estamos en la pura resistencia. Y él lo decía con mucha conciencia como diputado del, del Parlamento en Alemania. Me estamos solamente resistiendo para que no nos terminen de sacar todo. Pero aquí vivimos un individualismo in extremis, o sea, extremo. Y el extremo del individualismo es el autismo. Porque todavía en el mundo liberal, donde había un individuo, pues el individuo se preocupaba de él, pero también de su esposa, de su hijo, de su familia, ¿no? o sea, de su entorno más cercano. Ahora ya nadie se preocupa por nadie. O sea, ahora tenemos individuos realmente que viven un autismo porque cada uno vive su propio mundo. Y así no se puede construir nada, no se puede construir proyecto político. Entonces, lo nuevo va a venir de América Latina. Y yo digo, lo nuevo va a venir de las comunas de la revolución bolivariana. Muchas gracias.